Ya, yeah, ya, yeah, rompo con el ritmo el abismo Este es mi amigo, rompo todo el logaritmo wow. En este momento no es lo mismo Mi visión rompe el espejo y espejismo wow. Ay, que hablas de eso mismo Bajo un poco el volumen que lo parto ja, No hay un algoritmo, tampoco hermano Te vas en un lago en un ritmo Si te rompes hasta ti mismo te rompes a ti mismo y yo me reencuentro en mis piezas, encuentro la naturaleza en el crisco, wow, en la crisma mi cabeza se despliega, es naturaleza lo que entra en mis venas. Tu pena hasta tu sangre se derrama Si es que no lo entiendo hermano Si es que yo te llamo hermana Porque tú te vas las ramas No puedes ni llegarme ¿Qué es lo que pasa hermano? Sube leja, tú, tu plante, Sube al planta las plantas me aman Encuentro con la ensama de la sábana mañana Me pierdo en la sabana y en el prado con mi hermana Me rompo la garganta por la noche y la mañana sí, Te rompes la garganta acá rompe la garganta porque el es que lo haces mal no pasa nada eso es normal voy a solicitar ayuda para que ayuden a este chaval ayúdenme con el ágil pensamiento de un sensei esto es lo que yo siento porque soy el 10 esto es lo que me rompe el pecho corrompe tu mente y los pies Vamos a vernos, en esto es un templo La verdad está templado y yo encuentro tu contentación En este momento no pegas, te va muy lento 666 porque te mando directo al infierno Directo al infierno yo me siento enfermo, me vuelvo en un cuaderno En la niña que he escribido con wow, Siento que no estoy cuerdo Me ataron las cuerdas en el cuello y estoy muerto te fuiste con el viento, se me fue todo el aliento Guacho, estoy más prendido que el fuego de corrientes La provincia en Argentina que se prenda la suerte Guacho, yo tengo en el centro mi fuerte Hey, hey, sinero, esto es lo que estás diciendo Lo entiendo, hermano, con tus palabras no las venero Disculpa, hermano, que aquí no te vemos Te acercas un poquito y tu mic, lo no vemos Nos vemos 500 hectáreas quemaron los buenos No son tan buenos, quema el veneno que llevo adentro A veces siento que me falta el condimento Te falta el condimento, te falta el aliento Te falta todos los verbos, te falta conocimiento Has perdido, lo siento, te mando para el infierno Te mando al cementerio y esto ni siquiera va en serio falta conocimiento, me sobra del estelto Guacho, yo rompo el manifiesto en el concierto Me sobre el asfalto en el cuerpo Tengo el hormigón, las hormigas son mi templo Las familias son tu templo, eso lo lamento Porque perdiste conocimiento Así es como se hace hermano, yo te pego Y la verdad hermano, sí, yo tengo tu condimento Perdí conocimiento, mi lamento Por favor, la mentalidad la pierdo en mi cuerpo va a revivir, hoy lo siento Rompo los metales, los fractales, aquí los tengo a ver Hey, y ahora lo saco afuera Igual que tu pulmón y los riñones que te quedan Disculpa hermano que lo hago de otra manera Tú lo hacía la vieja y esta es la nueva era Me rompiste el riñón, me dio la transfusión Cero positivo, positiva mi canción es yo Así es que lo rompo la canción Esta es la sangre del rap. -A -A Ay, te fuiste hermano, te fuiste por mil Lo único positivo, tú estés del COVID Así te fuiste aquí, así te fuiste mil Tú no tienes skill, te fuiste a a dormir. Pudo haberme dado positivo, me recuperé, no sé si fue la vacuna o la que vacuné Hoy es, oh, hoy me la llevé, te lo rompí, sos amigo, cabeza a los pies Y sí, yo, oh, hermano, disculpa, rezas a tu Dios, te fuiste, hermano, y yo noté como contenedor Se fueron a los dos, al cielo, y yo lo veo, disculpa, te vacunaste y hoy día te muatamos oh, Un aplauso, señoras y señores, esta fue la primera batalla, sí